La reacción de Esteban Lamote ante las críticas El actor es muy cuestionado en las redes sociales por su actuación en campanas en la noche. Cansado de los comentarios de sus seguidores, el galán les respondió sin filtro. Entérate en la nota. Cansado de las críticas de los haters por su actuación en Campanas en la noche, Esteban Lamote utilizó su cuenta de Twitter para responderle a sus seguidores. Con ironía y mucho humor, el actor contestó las agresiones y comentarios negativos que recibe a diario. ¿Alguien me explica por qué Esteban Lamote es tan nabo en la vida real? Podría llamarse Esteban Naboletti, manifestó un usuario. Por lo que el actor contestó, inexplicable. Luego, otro usuario comentó, chicos, creí que Esteban Lamote actuaba bien pero. Y el galán respondió lapidario, me pasó lo mismo. Por último, otra persona indagó, ¿está bien no saber quién es Esteban Lamote?. Está perfecto, le respondió y sorprendió con su respuesta. Esteban Lamote estalló de furia por las críticas en las redes. El actor de las estrellas trató de bobos y fracasados a quienes lo consideran feo y mal actor. Pasado el momento de ira, borró su mensaje de Twitter. En los últimos días, se dieron reacciones polémicas de los usuarios por algunas expresiones de figuras del mundo del espectáculo. El enfrentamiento de los tuiteros que publican sin filtros desde el anonimato, con las personas de exposición pública, que tienen poca tolerancia para recibir críticas fuertes, nuevamente dio pie al debate. Luego de ser durísimos con Cacho Castaña, Araceli González y El Negro Álvarez, algunos integrantes del público virtual apuntaron sus dardos contra Esteban Lamote. Esta vez, no se trató de posturas sobre el machismo, como en los casos anteriores. Las opiniones fueron sobre el aspecto físico y calidad del trabajo. Este martes, se vio el final de la novela Las estrellas. Jabo, personaje de ficción de la mote, fue papá del bebé que dio a luz su pareja Virginia, Celeste Cid. La interpretación del galán no cayó bien en algunos televidentes y se lo hicieron saber por las redes sociales. Pero el ofendido actor no se quedó atrás y respondió con furia. Les quiero decir al ejército de haters de Twitter, que lo que opinan acerca de mi trabajo como actor y de mi nivel de belleza me chupa mucho los dos huevos. Dejen el celu bobos, salgan de su casa, paren de fracasar, posta, se puede, fue la agresiva réplica. A pesar que el artista lo borró después, el mensaje fue como echar leña al fuego. De inmediato, se redobló la apuesta del otro lado de la red. Una catarata de memes se publicó en cuestión de segundos. No te chupata a Anto un nuevo, sino ni leerías ni contestarías. Así que seguí tu propio consejo y larga el celo amigo y anótate en un curso de verano para actores, posta se puede mejorar. Esteban Lamote, se suma al podio de los peores actores de la República derrocando a Esteban Ezi codo a codo con Juanita Viale. Lo siento, debía tuitearlo. Es un insulto a Estebanez. Él por lo menos nunca dejó de ser buena onda, a pesar de los palazos que recibió y sigue recibiendo. Lamote en lugar de enojarte agradece que con tu nula capacidad actoral estabas en el prime time de El 13 y no vestido de Spiderman borracho en el trencito de la alegría que va por la avenida Colón de Mar del Plata. La malísima actuación de Esteban Lamote durante toda la novela y ni hablar de cuando se entera que es papá. La fuerte reacción de Esteban Lamote por el boicot a campanas en la noche. ¿Qué? Cambia de canal. ¿Qué me importa si me miras o no me miras?, fue uno de los picantes comentarios que tiró el actor. La semana que viene se estrenará Campanas en la noche, la nueva telenovela que tiene a Esteban Lamote y a Calu Rivero como protagonistas. El estreno provocó que un grupo de fans de Juan D'Artes atacara la tira en repudio a la actriz, situación que mereció la feroz opinión de Lamote en una nota para involucrados. El lanzamiento de la nueva tira de Telefe marca el regreso de Calu a la actuación, luego de los incidentes que tuvo con D'Artes. Sin embargo, los defensores del actor consideran que no ver la telenovela es un buen castigo por haber ensuciado el nombre de su ídolo. Así se inició la campaña en Twitter con el hashtag almohadilla mira como no te miro. Ante ese boicot, la mote no se mostró para nada preocupado. ¿Qué? Son cuatro ates boludos de Twitter. No merecen la menor atención de nadie. Me podría reír un segundo de eso, y sería dedicarle un montón de tiempo. En el mismo tono desinteresado, el actor agregó, «Cambia de canal. ¿Qué me importa si me miras o no me miras?». Si bien el rating es importante para el éxito de la tira, la mote se mostró indiferente hacia quienes amenazan con no mirarla, Si hay siete pelo et que dicen mira como no te miramos, no me mires directamente, no hagas un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es ese en los tiempos que estamos viviendo, con los cambios que estamos atravesando?. Por último, el actor reflexionó acerca del valor que puede tener un movimiento que va en contra de los cambios actuales. Como sociedad nos estamos haciendo un montón de preguntas y tratando de evolucionar, hombres, mujeres, todos. ¿Le vamos a prestar atención a seis boludos?. Lo trataron de feo y mal actor y Esteban Lamote explotó. Ante una lluvia de críticas desde las redes sociales el actor salió a responder desde Twitter pero luego borró lo que había escrito. Mientras se emitía el capítulo final de las estrellas en el que Esteban Lamote la rompió en el papel del cocinero javo el actor fue víctima de una lluvia de críticas desde Twitter en cuales muchos usuarios lo tildaron de feo y mal actor. Y lejos de hacer oídos sordos a lo que ocurre en las redes sociales el galán optó por responderles a los tuiteros.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 Y aunque luego borró lo que puso, los usuarios de la red del pajarito, fueron aún más duros con él. Decir que SOS es un bofe y que actúas para el OC, no es ser ater, es dar una opinión personal, escribió Caro Helus. Todavía no sabían si las estrellas iba a tener feliz o dramático, así que solo grabaron las escenas con Esteban Lamote, escribió Whiteman. También se sumaron memes y muchos más comentarios irónicos contra Esteban.